Hola, bienvenido o bienvenida al vídeo del reto de la unidad 1 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Mi nombre es Raúl Diego y te voy a proponer el primer reto para alcanzar los objetivos que te hemos propuesto en esta primera unidad. Para que un proyecto digital de aprendizaje sea válido, tiene que poseer unas fases y tener unos elementos, pero sobre todo tiene que ser diseñado con el punto de mira puesto en el alumnado y su realidad. Te animo a que realices el análisis del contexto educativo del alumnado al que va a ir destinado tu proyecto, porque queremos que sea lo más realista y cercano a su realidad y a la de su entorno educativo. El proyecto formativo y de competencia digital que diseñarás queremos que lo integres de forma transversal en tu realidad formativa. Más tarde, Buscarás aliados en tu Red de Trabajo que te ayudarán a llevar a cabo tu proyecto a la realidad. Después de haberte mostrado cuáles son los pasos a seguir para realizar el análisis de la realidad, te pedimos que sea lo primero que hagas. Para ello te vamos a guiar para que analices e interpretes esos datos que has obtenido. Luego te pedimos que realices una síntesis de tu análisis y grabes un discurso motivador para animar al resto de tu red de trabajo para que se sumen a tu proyecto formativo. Te animamos que compartas el resultado de tu reto en las distintas redes sociales del curso para socializar el aprendizaje y así aprender unos de otros. ¡Ánimo con el reto que te proponemos para crear tu escuela digital! ¡Adelante!